Resumen de noticias del Instituto de Seguros de Jujuy. Las invitamos a participar de los talleres Nueve Lunas en la delegación de, de San Pedrito del Instituto de, de Seguros, en donde van a eh, participar de unos talleres. Eh, sobre lactancia materna, eh, donde vamos a eh, hablar sobre los mitos, vamos a, a dar consejos, tips, vamos a hablar de la importancia, vamos a conocer historias de, de, de, de otras madres que, que han conseguido una lactancia efectiva eh, y vamos a, a ver que con un poco de apoyo eh, es suficiente. Eh, el, el, el apoyo es indispensable a la a la hora de eh, continuar con una lactancia eh, prolongada.